Hola gente y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre widget testing en Flutter para ver qué es, cómo se hace y cuáles son los problemas que vamos a tener que enfrentar para poder lograrlos Si te interesa este tema u otro sobre programación no te olvides de suscribirte al canal o también sumarte a nuestro Discord cuyo link está en la descripción y si querés apoyarme para que el canal siga creciendo Puedes hacerlo en Patreon, como lo hacen todas estas personas. Y ahora sí, vamos al video. Para comenzar a trabajar con widget testing, lo que vamos a estar haciendo es utilizar esta aplicación que ya la vimos varias veces en el canal, que es esta aplicación para coordinar encuentros en algún punto específico. Esta aplicación en su parte de login, que es la que vamos a estar utilizando, tiene dos botones, uno para entrar con una cuenta de Google, u otra para entrar como un usuario anónimo. Cuando lo cliqueamos, los botones cambian a crear una fiesta o oír una fiesta. Tenemos un icono de notificaciones que puede estar visible o no. Y tenemos un botón de salir. No vamos a testear toda esa funcionalidad, pero la idea es testear algo y ver qué problemas nos podemos llegar a encontrar. Para escribir test, que sean para widget, es muy parecido a lo que habíamos hecho para unit test vamos a tener que venir a nuestra carpeta de test y crear un archivo, seguramente cuando generan el proyecto con Flutter Create ya van a tener un archivo, ese lo pueden limpiar y nuevamente por convención siempre conviene tratar de mantener la misma estructura de archivos que teníamos en nuestra aplicación, sin incluir la carpeta lib. Entonces, en este caso, si yo quiero testear, por ejemplo, esta pantalla que estamos viendo ahora, toda esta la tengo dentro del main, la podría separar en un archivo aparte, es esta login, login screen, por lo tanto yo acá podría venir y crear un, un archivo punto main maintest.dart. Eso simplemente es para poder buscar después las cosas más fáciles y tener un poco de organización en nuestros test. Para esto, para testear, voy a tener que incluir el package de testing y luego simplemente voy a necesitar tener una función main en donde escribir nuestros tests. cuando hacíamos test unitarios nosotros teníamos una función test que recibía el nombre del test y un callback a ejecutar ese test y para el tema de testing de widgets es algo muy parecido cabe aclarar que yo tengo el emulador abierto ahora simplemente para poder tener de referencia de qué es lo que quiero testear pero para correr los, los tests no hace falta tener el emulador abierto en el próximo episodio cuando veamos el tema de, es de instrumentación esos tests ya sí van a correr en el dispositivo lo bueno de los tests de, los tests de widgets es que son súper livianos y pueden correr en un emulador por lo tanto pueden correr de manera muy fácil en por ejemplo GitHub Actions para que nuestros tests se corran cada vez que alguien hace un pull request o un commit y asegurarnos que no se rompe nuestra aplicación. Para escribir un test de widget tenemos otra función que por oh casualidad se llama test widgets. Nuevamente recibe una descripción y recibe un callback. Vamos a hacer un test que se llame initial status show login buttons. Ahora este callback es un poquito diferente al que teníamos antes y vamos a ver test widgets. Este widget test callback, y ahora esta función nos va a dar un parámetro que va a ser un widget tester. Y en general, esta función la vamos a querer declarar async porque ahora vamos a necesitarlo. Con eso ya tenemos definido nuestro, nuestra función de testing. Ahora tenemos que empezar a escribir nuestros tests. Todos los tests de widget se van a apoyar en este widget tester que tiene diferentes métodos para trabajar con los widgets. Y emular todo el ciclo de vida de los widgets, desde la creación hasta el manejo de eventos. Entonces, como nosotros queremos probar nuestro Pro widget, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, instanciar nuestro widget, en este caso vamos a decir que es un login screen, y luego este widget tenemos que ejecutarlo, entre comillas, es decir, tenemos que hacer que el widget llegue como a la parte de render, en este caso solo estamos ejecutando la parte declarativa que sería el constructor y ahora lo tenemos que como insertar en una ventanita que esa ventanita es de mentira y para eso tenemos en este tester un mensaje, un método que se llama pump PumpWidget lo que va a hacer es tomar este widget y inflarlo sería generar todos los componentes, llamar a crear todos los estados crear los render objects todo en un, en un entorno virtual. Y este le vamos a poner una wait para esperar que eso termine. Cuando termina este pump widget de ejecutarse, lo que tenemos es que nuestro widget está creado como si estuviera en la aplicación real. Debería tener la capacidad de cliquear botones, tendría los textos, cada widget ya tendría su tamaño. No estoy seguro exactamente qué tamaño de pantalla asume el pump widget de asumir algo como si fuera un dispositivo mobile Si no me acuerdo mal No me acuerdo si lo podemos cambiar Pero me parece que no Pero de todos modos La idea no es testear dimensiones Sino comportamientos Así que en qué tamaño nos los está haciendo No habría ningún problema Vamos a ejecutar esto a ver qué es lo que hace Vean que acá me abre en el Visual Studio Code La parte de Testing Y esto me tira un error Realmente el error Está vacío aparentemente O oh, no, ahí está estamos viendo el texto del error y como, vean, como ven, acá me está tirando errores que por ejemplo me está diciendo que mi aplicación de Firebase no está inicializada. Acá lo que está pasando es que esta pantalla ya está interactuando con Firebase, entonces seguramente durante la creación de este login screen estoy haciendo algo con Firebase que está generando que esto falle. Vamos a ver nuestro código, nuestro login screen. En el, init, en el init state lo primero que hace es llamar a un firebase out instant current user para obtener el usuario actual. Y obviamente esto me está generando de que yo todavía no inicialicé mi aplicación de Firebase. Justo elegí esta aplicación porque tiene Firebase que es un caso bastante peculiar donde hay que hacer un montón de, de truquitos para que todo esto ande. Así que lo que deberíamos hacer ahora como primer paso es asegurarnos que nuestra aplicación de Firebase esté inicializada. Vamos a poner el await de Firebase y la vamos a importar. Por, razón, por alguna razón en, en los tests el Visual Studio Code no me detecta las clases para importarlas. Lo que yo hago es venir y copiarme los import a mano. Vamos a tratar de correr de vuelta el test. Ahí está en amarillo. Y lo que nos va a pasar ahora es que en realidad este amarillo significa que ejecutando creo. Lo que queremos ahora es entonces empezar a escribir nuestro primer expectation y esto si sí lo vemos desde la forma que escribíamos el otro día, este sería nuestro given. Si no entienden de dónde sale esto, acá les dejo arriba el link al vídeo. Dado que inicializo Firebase y tengo una pantalla de, log de login, cuando esa pantalla la instancio entonces, ¿cuál va a ser mi expectation? Bueno, por ejemplo, contar con los botones entrar como anónimo y entrar como Google. Entonces, lo que voy a hacer acá es utilizar una función que se llama find. Voy a decirle que voy a buscar por texto. Vean que puedo buscar por texto, por texto con un pattern o un widget con text. Es decir, puedo buscar, decir, bueno, quiero que sea un botón cualquiera de los botones con un texto, en este caso lo mejor siempre es mantenerlo lo más genérico posible porque yo hoy puedo estar usando un botón, mañana puedo querer cambiar mi implementación que en vez de usar un botón uso una clase que creé yo que no era de botón y si yo tenía el test utilizando este widget que esperaba que sea así o sí un botón este test el día de mañana se rompe y al usuario cuando va a hacer tap no piensa decir voy a cliquear este botón él dice, voy a cliquear, entrar como anónimo. Entonces, estos test los tenemos que pensar como si fuéramos un usuario interactuando con una aplicación. Quiero entrar como anónimo. El texto tiene que ser exacto, si no fallaría. Eso es lo que estoy esperando. Buscar eso y de esto tengo varios helpers para decir, bueno, ¿qué quiero sobre esto? Y quiero que encuentre, y puedo preguntarle que encuentre ninguno, que encuentre exactamente un widget, que encuentre algunos widgets, no importa cuántos, o que encuentre exactamente n widgets. En este caso yo quiero saber que va a encontrar un solo widget. Para saber que este entrar como anónimo va a estar visible. Y después voy a querer decir que entrar con Google también esté visible. Por las dudas, que haya un error en mi lógica, quiero asegurarme que ir a una fiesta me devuelva nada. Es decir, asegurarme que el botón no esté visible. Lo mismo para crear fiesta. Esos serían mis las cuatro cosas que yo espero. Volvemos a ejecutar acá el test. Vemos que de vuelta no hace nada. Y ahí nos fijamos mejor. y Yo voy a abrir una terminal y voy a ejecutar los tests acá. Vean que empieza a ejecutar el test y se queda ahí como, como no haciendo nada. Que eso es lo que significa el botoncito amarillo. Es decir, el test está corriendo. Simplemente no está haciendo nada todavía. Eso nuevamente se debe a Firebase que es lo que está pasando acá, que está esperando esto va a tardar 10 minutos si en 10 minutos esto no termina solo, se corta ese es el timeout que tiene Flutter. el problema es que cuando estamos ejecutando esto ¿en qué plataforma estamos ejecutando esto? Pues los widget tests dijimos que no corren en el dispositivo entonces no es Android, no es iOS, no es web y tampoco es Linux es decir, el plugin de Firebase, es decir, el plugin de Firebase no sabe dónde está siendo ejecutado por lo tanto, no tiene una parte nativa. Cuando tengamos que te testear cualquier cosa que tengamos interfaz con la parte nativa, vamos a tener este tipo de problemas y vamos a tener que empezar a abstraer nuestra aplicación de los plugins que necesita para ejecutarse. Vamos a ver, vean que acá tengo los test corriendo, que los voy a ir deteniendo. Bien, entonces lo que nos está pasando es que nuestra login screen depende de Firebase Out. Siempre que dependemos de cosa de tercero, lo mejor es hacer que nuestra pantalla reciba estos, estas dependencias por parámetro. Y además, si las podemos abstraer en una interfaz propia que podamos después cambiar fácilmente, mucho mejor ya que hace que nuestra aplicación no esté atada esté tan ligada con el plugin y nos permita por ejemplo el día de mañana sacar Firebase y agregar un servicio de Amazon similar. Lo que voy a hacer es empezar haciendo una clase de login service, lo voy a hacer todo en el mismo archivo por una cuestión de comodidad, esto podría estar mejor organizado de código y este login service va a tener métodos que van a ayudar al login screen a a ver si hay un usuario, loguearse como Google, loguearse con Anónimo, hacer un logout, etc. Entonces, lo primero que estamos necesitando acá es saber si tenemos un current user. Por lo tanto, acá podríamos hacer una clase, podríamos agregar un método que devuelva un user, llame current user, y que esto llame a Firebase. Entonces, para nosotros saber nuestro current user, lo que necesitamos es tener un login service este es el state, este es el widget por tanto acá podemos decir que tenemos un login service y este login service lo vamos a recibir por nuestro constructor y vamos a decir que es required para que por ejemplo acá en la pantalla real me aparece que esto tiene que ser requerido entonces le voy a tener que pasar una instancia de login service Ahora, mi current user, en lugar de obtenerlo de Firebase Out o Instance, lo voy a obtener desde mi widget service.loginService.currentUser. Yo hago un hot restart de mi aplicación, cliqueo en entrar como anónimo, vean que mi aplicación sigue funcionando y me puedo loguear sin ningún problema. Ahora, este cambio que parece trivial, o que parece súper simple, lo que me permite es ahora en mi test, Poder definir una clase que sea un mock login service en realidad un fake login service porque es una clase que va a implementar la lógica de login pero de forma fake le voy a decir que esto va a implementar la misma interfaz login service recuerden que cuando yo implemento una clase la clase esa está actuando como una interfaz entonces me obliga a puede todos los métodos. Entonces, qué es lo que yo quiero inicialmente? Voy a retornar null porque no voy a estar logueado. Ahora mi login screen puede recibir como login servers un fake login service. Ahora ejecuto estos tests. Y aparte de pasarle el fake login, ahora no voy a necesitar este initialize app que seguramente también me estaría bloqueando porque como no hay parte nativa no puede inicializar nada y aparte yo no quiero utilizar Firebase en mis tests, lo podemos eliminar. Vamos a ejecutar los tests. Y ahí vean que ejecutó, aunque está en rojo, pero ejecutó. Y si vamos a ver el output, no siempre es agradable de ver esto. Se sigue, se sigue quejando de este Firebase que no está inicializado. Y eso es seguramente porque todavía tenemos cosas de Firebase. En principio tenemos este Firebase out, que también deberíamos poder sacarlo. Vamos a, hacer una cosa, vamos a terminar el refactor y luego correr los tests. Vamos a sacar el Firebase out de acá. Eso me va a generar varios problemas. Yo tengo que arreglar el signing with Google. Y por ahora vamos a arreglar este signing with Google deberíamos pasárselo a nuestro login service entonces acá podríamos hacer un widget.login credentials y vamos a decir que esto me va a devolver el user en la implementación normal directamente podemos hacer un return firebase credentials esto le hacemos un way y esto obtenemos el user, que esto tiene que ser asincrónico y con eso ya eliminamos esa dependencia. A si hay algún otro lugar donde utilizamos el out, pero aparentemente no, era el único lugar. Obviamente ahora tenemos que hacer un override de este mensaje que devuelve un user y es asincrónico le devuelve un future user devuelve, perdón, un no le pusimos, devuelve un user esa a sincrónica este user es un future, ahora sí vamos a retornar null, como que falló el login, no me interesa mucho y vamos a volver a correr el test, ahí falló de vuelta vamos a ver lo que es. la falla, ahí vemos la falla y vemos que me dice que login es screen utiliza media query off y fue un contexto donde no está Media Query. ¿sí? Este es otro problema que encontramos cuando programamos Widget Test. Es un widget que espera otro widget que esté en el tree ya inyectado. Eso puede ser que use un Provider y necesitamos poner el Provider. O en este caso el Media Query o que tenga un Navigator. O ese tipo de cosas. Y vamos a ver esto en Media Query. No estoy seguro dónde lo uso porque no me acuerdo... Bien, no lo de usar yo directo, lo de usar, algún, por ahí la SVG Image, lo de usar, pues yo no lo uso directo. Pero en estos casos es súper simple, lo único que tenemos que hacer es tomar a nuestro login screen y ponerla dentro del contexto que necesite. En este caso vamos a decir que esto va a correr en un scaffold, cuyo body va a ser el widget. Hacemos un scaffold con el widget adentro y eso va a ser la aplicación que testeo. Vean que no pongo la application bar, no pongo nada de eso, porque en principio no me interesa. Porque este screen widget, perdón, este login screen, no, perdón, ya tengo mi widget que tiene un scaffold y el media query en realidad me lo da la material app y esto va a ser el home. Ahí está. Mi widget es un scaffold, ese scaffold tiene que estar en una material, en una application que puede ser cualquiera de los tipos de application. En este caso, yo lo voy a poner dentro de un material application y vamos a correr de vuelta a nuestro test. Ahí volvió a fallar. Esto se puede dar, no debería ser una falla del del test. Es como les digo, los tamaños en los budget tests no están a veces definidos correctamente o están muy chiquitos o muy grandes y pasan estas cosas que hay overflows. Eso no debería molestarnos. Y el error normal... Bien, lo que está pasando acá, ahí tuve que pausar y hacer un poco de investigación, es que nuestra pantalla, si bien en el, cel el celular se ve bien, no estaría cumpliendo bien con esto de adaptarse a cualquier resolución. Por lo tanto, nuestro que nuestro test falle, fallando ahora, con esta excepción, tiene, tiene un poco de sentido. Y Lo que nos está diciendo acá es que dentro de todas estas cosas hay una vista que no está sabiendo adaptarse bien, o sea, no está pudiendo definir correctamente su espacio y el problema está en esta columna. En esta columna tenemos un montón de flex widgets, como el spacer que nos permite dejar un espacio acá proporcional al alto, los row que nos permiten hacer lo mismo, tenemos estos spacers adelante y atrás de este texto, sin embargo este aspect ratio no está siendo, flex, no está siendo flexible, por lo tanto lo que está tratando de hacer este aspect ratio simplemente es decir que el ancho y el alto sea igual, pero dependiendo en dónde yo quiera renderizar esto, me puede traer problemas como soluciono eso es poniendo un expander para decirle que este se pueda expandir Le rompe el widget, ahí eso es lo que no me gusta seguramente tenga que ponerle un flex de 10 ahí acá ah, le ponemos un flex de 1 y ahí nuestra pantalla se reacomoda de mejor manera vamos a ponerle el logo y ahí está prácticamente como estaba antes. De esa manera, este logo se ajusta mejor al, pan, al tamaño. Básicamente lo que hace es expande verticalmente todo este espacio. Y luego adentro se entra una imagen que sea con un aspect ratio de 1 a 1 para mantener la imagen cuadrada. Ahora sí, si yo ejecuto este test, vean que me da verde, lo que significa que el test pasó. Y en mi estado inicial esto se cumple por alguna razón cambio el texto de este botón y ejecuto el test vean que ahora el test falla y en este caso va a fallar diciéndome que TextFinder encontró cero widget con el texto encontrar como anónimo pero uno era lo esperado nuevamente acá hay que venir y saber leer un poquito estos mensajes del logo. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? y este, este... podemos cliquearlo, si queremos cliquear widgets, vamos a copiar este texto, este test, vamos a poner login as a non-user, vamos a crear nuestra login screen con nuestro fake log service, vamos a hacer un pump del widget para que esté listo para ser usado, luego vamos a hacer un tap sobre un botón, vamos a buscar ese botón y para hacer tap simplemente podemos hacer tester.tab. también tenemos un tap at para decirle una coordenada específica por ejemplo si necesitamos, estamos en un programa de dibujo para simular que dibujamos simplemente voy a hacer un tap sobre el botón y esto recibe un finder que sería algo como el find.text y le decimos que haga un tap sobre ese botón en general, cuando interactuamos con nuestra aplicación lo que hace a nivel código es por ejemplo llamar un navigator o ejecutar una animación o un montón de cosas entonces lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro, a nuestro tester que es el que tiene el widget, que tenemos que avanzar algunos frames de nuestra aplicación para asegurarnos que todo ese código que estamos esperando que se ejecute realmente se ejecute y para eso tenemos el método pump que nos permite ejecutar un frame dentro de nuestra aplicación Flutter para que eso haga lo que tenga que hacer en ese frame y si tenemos animaciones en general vamos a utilizar otro que se llama pump and settle que básicamente lo que hace es ejecuta muchos frames hasta saber de que no hay ninguna animación corriendo por ejemplo pero en los casos normales, un pump debería alcanzar. Lo que queremos hacer es que es, cuando ejecute nuestro tab con el login anónimo, sabemos ahora que de estos queremos buscar nada, queremos mostrar el ir a una fiesta y crear una fiesta. Vamos a ver nuestro código. Cuando presionamos el on menu press, vamos a llamar al toAnonLogin y nuevamente acá tenemos Firebase en el medio, por lo tanto tenemos que tratar de sacarlo del medio. Y vamos a decir que nuestro Login Service tiene un mensaje que se llama DoAnonLogin y eso nos va a devolver un usuario. Nuevamente vamos a reemplazar esta llamada de Firebase en Login Service, pero que devuelva directamente el User. Le damos método que va a tener devolver un future un user vamos a obtener el resultado desde firebase y si el resultado es distinto de null vamos a devolver el user de ese resultado y si no vamos a devolver este va a necesitar ser un await para esperar al login con google de esa manera ahora mi to login es independientemente de firebase simplemente tenemos que venir acá poder decirle de alguna forma a este login que ahora queremos setearle un usuario para eso vamos a tener que poner esto en una variable y ahora queremos que cuando arranca la aplicación esté en null para que eh, esté el botón entrar como anónimo pero acá yo ahora le quiero decir un set user y le quiero dar un user viene una parte no tan bonita vamos a crear el método que nos falta. Vamos a decir que acá tenemos entonces un user. Vamos a devolver este user cuando nos logueamos anónimamente. Vamos a necesitar poner un set user que nos haga que nuestro vamos a ponerlo privado por las dudas. Y ahora nos falta decir, bueno, ¿cómo creo un user? Si yo trato de hacer acá crear user, me dice que user no tiene un constructor por default. Eso es porque el constructor acá está está privado, es una clase interna de Firebase que se linkea con el código nativo, por lo tanto no puedo usar la, la clase user directamente. Por lo tanto me voy a tener que crear un fake user que implemente la misma interfaz que la clase user. Acá se pone un poco feo porque el user tiene 26 métodos. Y tengo un montón de cosas que reescribir. En este caso, a mí no me interesan muchas cosas. Las puedo dejar o ir implementando a medida que las necesite. Yo sé que necesito saber el, el nombre del fake user. Porque mi código después de loguearse lo puede llegar a necesitar. Y es todo, creo que lo que uso por ahora me va a alcanzar. Y si no me va a alcanzar, me va a tirar un implementation error. Y voy implemento esa clase en particular ahora sí que tengo un fake user puedo crear un fake user y setear ese usuario en mi fake login service vean cómo esto empieza a ser cada vez más complejo y solamente tengo Firebase como dependencia si tuviese otras dependencias externas puede ser que te siga complicando más entonces esto lo que está haciendo es inicializar la pantalla como si no estuviera logueado busco mi botón a mi service le digo, bueno, ahora sí tenés un usuario. Hago clic en el botón, espero a que se ejecute un frame. Eso es porque yo acá tengo un set state, entonces tengo que hacer que ese set state se ejecute y ejecute el re rendering del build para que me cambien los botones. Y luego me fijo si los botones quedaron ocultos estos y se mostraron los nuevos. Voy a ejecutar solamente este test y vayó por algo y vamos a ver qué fue lo que falló vemos que ahora estoy haciendo, tengo un consumer que utiliza el notification provider eso es porque cuando estoy logueado yo tengo este consumer que me muestra si hay notificaciones o no por lo tanto para este ejemplo necesito hacerle el provider de ese notification provider para eso me puedo probar la parte del notification provider y agregárselo a mi aplicación obviamente importamos las cosas y con eso debería correr y si yo estoy si yo quisiese probar que cuando llega una notificación y widget cambia debería generar un fake notification provider que cumpla con la misma interfaz que este, este provider y eventualmente disparar un evento para hacerlo, yo en este caso no me interesa voy a usar el real, vean que Hace un login como con a non-user, me imprime el fake user, es decir el print cuando yo hago login que tengo acá. A un lado tengo un print, este está andando, que me pone fake user. Y después nuevamente tengo un problema de render, por eso falla y que debe ser muy parecido a que me falta un expand como me pasaba en el otro voy a ver mi pantalla mi otra vez tengo la imagen otra vez la acomodo luego le pongo mi flex le he puesto 20 y 1 ahí quedó de vuelta la, la pantalla ejecuto mi test y ahora da green eso significa que cuando yo aprieto el botón entrar como anónimo si eso me devuelve un usuario anónimo los botones se ocultan y los botones se muestran y de esa manera logré hacer una lógica con mis dos tests. Ya tengo testeado mi estado de inicial de la pantalla y mi estado de login. Voy a cortar acá lo de escribir escribir test, creo que ya debería más o menos entender entenderse por dónde va. Es muy importante cuando programen que tengan en cuenta el tema de las dependencias externas de cada widget, si van a hacer testing de widgets y siempre tratar de encapsular cualquier comportamiento que no sea de su aplicación en alguna clase común que les permita reemplazarla fácilmente pasándola simplemente por parámetro, instanciándola con getit, con getex, con lo que a ustedes les guste pero que sea fácilmente reemplazable para hacer que la parte de testing sea un poco más simple así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy espero que les haya gustado, no se olviden de dejarle un like al vídeo